Luces nocturnas resaltan la lluvia previa al piso Mientras camino en charcos me piso sin previo aviso La fuerte brisa suma brillo aunque me resta abrigo Y frente a una vitrina me miro a los ojos y digo Aún oh, no, no te rego, soy solo, soy yo ni Carlos, ni Caulfilo, hoy solo soy yo Ni yo ni Nigga hoy solo soy yo Un pensamiento y la coraza no me bastan hoy Ni curdo, ni sorio, solo soy yo Ni rima, ni prosa, hoy solo soy yo Ni libre, ni esclavo, solo soy yo Y el que soy yo quién soy, quisiera descubrirlo hoy Ojeras y una mirada perdida hey. No he dormido en varios días, salí con una mochila llena de intrigas Que escribí en mis brazos como rimas y como notas suicidas Si bien no sé cómo definir este estado, estoy por estar porque estoy exhausto ah. En la realidad, cuatro cuadras de camino En pensamientos, dos vueltas al infinito La gente me llama en la calle y no contesto Si no me reconozco a mí, a ellos menos Las piernas me flaquean porque no aguanto el sueño Y como el café me da náuseas, duermo despierto En el metro simplemente me ven todos Niños, mujeres, hombres, ancianos todos Les grito a ver si escucho mi voz de otro Y como andan andrajoso golpe puños con mi ojo no me quito la venda de la inocencia De allí que confíe en las mentiras más sinceras de allí Que diga que nuestra raza es una sorpresa Y que el beneficio de la duda pa' mí es una ciencia Ya llevo 50 cuadras grises llenas de smog Le pido el oro un señor, piensa que soy un ladrón Ya dejó de llover, ahora todo es neón Tengo el presentimiento de que ya son las dos Voy a lograr. Yo no lo suelto un coño, madre Hoy no habrá alter soy solo soy yo Ni Carlos, ni Caulfino, hoy solo soy yo Ni yo, Cásico, ni Indiga, hoy solo soy yo Un pensamiento y la coraza no me bastan hoy Ni curdo ni sobrio hoy solo soy yo ni rima ni prosa hoy solo soy yo Ni libre ni esclavo hoy solo soy yo Y el que soy yo quién soy quisiera descubrirlo hoy El sol se muestra entre los vidrios de los edificios Ya se avecina el ocaso en su inverso aditivo La ciudad es otra aunque como yo no durmió Pero ella conoce rutina yo la depresión No escucho silencio a mi alrededor Percibo mentadas de madre al ritmo del claxon la caminata ya me cansó, pero volver a casa no se me hace una opción Lo que escribí en mis brazos, la lluvia se lo llevó Recuerdo trozos de la noche y lo que motivó A salir de mi cuarto en una noche pa' dos Todo narrado en esta canción escrita pa' vos Penmaker en el track <risa> Ni Carmen ni cao Yo en la voz